cordiales prelines de todo el mundo eh, bueno os voy a pasar va a presentar Diego va a presentar Diego que tengo yo aquí una cuestión con la emisión la primera clase reunión virtual de todos los prelines del mundo estamos en Zoom el que no tenga zoom que se meta en Telegram que desde allí se lo puede descargar vale os paso a Diego que va a dar una clase práctica Diego te paso el control vale vale bueno buenísimo me gustaría que Esperar unos minutos más ya, para que se conecten algunas personas. Si pueden aprovechar eh, presenta mientras lo tenemos. que vas a hacer si Entonces quieres, no, Diego. Yo, está, es que estás ya en vivo en YouTube en estos momentos. Si quieres ponte en pantalla completa y luego vuelves a poner el pequeñito o como tú quieras. Lo que está. le pido a todos que desactiven su audio. Desactiven el audio. Podrías, Esto, porque si no se escucha podrías, todo. Vamos a ayudar un poco Diego Sí, sí, he salido porque estoy viendo quién bueno, tiene espera, el audio voy activado aquí A quien sea revoltoso Como en el chat, que luego, luego no saben porque Los administradores tienen que tomar medidas a veces Exactamente ¿Eh? Hola Ana, Victoria Estamos en vivo Laura en Martínez. Youtube, eh, que lo sepáis Hola, Pablo. Habría que levantar un poquito Estamos aquí. Ya no nos Mundial. A ver. Madre. su Estamos audio. Oh. Ay, madre. vale, vale, bueno, no, nos audio, de no se puede escuchar nada. Conmigo. Bueno, a ti se te yo por encima, Diego. No te preocupes. Vale, vale. Espera. Le va voy a, a decir aquí, pero un momento. Cachila más. Tío, ¿no? en un video, un... Estáis oh, en vivo. Oh, no habléis. Oh, Dejar oh, hablar a Diego. Oh, Prilines. Debimos de prestar de porque dado una reunión no mundial. Eh, fíjese. Ahora. Okay. Luis, tú no decides hablamos. Anda a la parte de participantes. Si de qué hablo? Yo la investigación y Quiero saber ¿Quién todo. tiene la tele puesta? No Hay un print sí, sí. con la tele puesta, que la apague o que se quite el audio. Sí, bien. sí, sí, sí. Uno, bien, ahí. sí. ¡Sigue la esa tele puesta! Estamos está, está, en vivo en YouTube y en Zoom. Diego, puedes empezar la clase. Viviana, Viviana. Viviana, luego los que salen del chat no saben por qué les han echado. Falta a ir a pasar por A para decirle es... Venga, Diego, que es la clase, amigo, que es que estamos en vivo en YouTube, hombre. Sí, sí, sí, vale. Video, A ver, ¿quién más? Empieza, y luego se queda grabado. Hay alguien más, espera. Desactiven todo su audio. Viviana, Vivi, Victoria, quítate el audio. Te estoy viendo que lo tienes puesto y eres tú, estás en el coche ahí con el audio puesto. Luego os de Telegram y, y decís, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Sí, sí, claro. te preguntan todo. Aquí hay más gente con el audio puesto, pero bueno, si estáis callados, bien. Venga, Diego, Desacríben, empieza que en estamos en vivo en YouTube. Que, que... Sí, sí, sí, sí, sí, por favor. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Luis por la oportunidad de, de poder compartir la poca experiencia que he tenido en este corto tiempo. Eh, gracias, Luis, por darme esta oportunidad. Este video que lo estamos haciendo es, con el permiso de... él. Él me permitió eh, poder compartirle esta oportunidad a ustedes. La gente que quiera dejar sus preguntas, pueden ir al chat y dejar sus preguntas ahí, igual que en YouTube. Dejen la pregunta por escrito, no activen el audio, porque si no, no escucho a nadie. Entonces, como les decía recién, eh, gracias Luis por la oportunidad que nos da. Tenemos que ser agradecidos con Luis porque él es una persona que está dando mucha información. A, a todos los que quieren venir a España. Ah, Entonces gracias. es una persona que desinteresada, que podría estar haciendo otras cosas y sin embargo está ayudando eh, a muchas personas que puedan venir de forma eh, responsable a España. ¿Sí? El que tiene, el que tenga para anotar. Anote porque le va a servir mucho. Y sos una persona que estás interesada en venir a España, en, en saber cómo llegar, eh, dónde conseguir trabajo, dónde conseguir. Eh, Toma nota porque lo que te voy a decir es muy, muy importante: que te puede servir. Yo hubiera pagado oro para que alguien me dijera todo lo que necesitaba saber para poder estar aquí. Sin embargo, aprendiendo, me he conectado Zoom. Que... Por mi propia cuenta, solamente me decían: hay una página, hay una foto Oye, no habléis, no habléis o, o poneros en mute el, el, el sonido que no se oye a Diego. sino que no tenga en mute el sonido, que lo ponga en mute. Hay muchos que lo tienen: Olga Sánchez, Rusanz, Erika, Vivi, todas esas muy bien. Pero hay gente que no tiene el mute y encima están hablando. Y no vimos a Diego exacto. que va a dar la clase. Venga, Diego, sigue. Por el, favor, vénganlo y de, después ya para la próxima ya vamos a aprender todos cómo usar esta aplicación porque es de una herramienta muy útil que vamos a estar usando todos los prismines para poder aprender. Bueno, vamos a empezar por, por lo más importante. Eh... Ay, de mal, Sí, escuchando ahí ruidos. ruidos. Sí, saquen el audio. No sé si me escuchan, saquen el audio. Te escuchamos, Diego. Oye, tú no te puedes poner, eh, Diego, en grande y, y quitar el audio de golpe a todo el mundo. Voy, voy, sí, sí. sí. Ahí tenemos un minuto ya está. que... Sí. Hacemos. Ponte tú en segundo. Ahí. Luego, eh, Diana Díaz tiene el audio activado. Y Ana Victoria Lagos sigue en el coche con el audio activado. Ahí está, silenciada. Vale. Felipe, audio activado. Desactive el audio, Felipe. Bien, ahí estamos bien. Muy bien. Listo, no queda nadie. Los que vayan entrando. Falta Ana Victoria Lagos, que la estoy viendo aquí, que está en el coche con el audio activado. Vale, vale, sigan. Fíjate eso vos, Luis, y fíjate las preguntas en el chat que están dejando. Vale. ¿Qué cosa me dice? Vale. Bueno, como les decía recién, eh, de qué? vamos a ser rápidos porque no tengo muchas cosas para decirles, también te voy a decir, ya lo sabes. Una de las cosas para venir a España es, primero, tomar la decisión. Si estás seguro de venir, si estás convencido de que querés un cambio de vida, este es el mejor lugar. ¿verdad? Número uno, sacar el boleto de avión. De ida y de vuelta, el que quiere entrar como turista. Una vez que sacas el vuelo de avión, tenés que sacar el, el seguro por esos días que te vas a quedar. Si, por ejemplo, dices que te queda 10 días, que el seguro dure 12 días o 15 días. El tercer paso, que puedas tener una reserva de hotel. Primero yo lo que hice fue tener una reserva virtual, una reserva fantasma, para presentar a Migración, por la duda si me lo pedían. ¿Cómo es eso? Agarré eh, una página de un hostal y reservé por 10 días, como dije que iba a estar acá, pero que lo podía pagar cuando yo llegaba a España. Entonces yo no tenía que depositar dinero desde Argentina, directamente lo pagaba acá. Entonces si me llegaban a preguntar, ¿dónde se va a quedar usted? En este hostal. Ahí está la dirección, está la reserva, está todo. Pero, y lo segundo, es el hostal, una habitación o piso que ustedes tengan alquilado, que ya lo hayan eh, reservado desde su país. Eso es lo que tienen que tener para venir. Y lo otro más importante también, si dicen que van a venir por 10 días, tienen que tener 95 euros por día. Quiere decir que por 10 días, 950 euros. Esas son las cuatro cosas importantes que tienen que traer boleto, seguro de viaje eh, reserva de hostal y los 1000 euros para los 10 días eh, ¿qué les digo? una de las cosas que tienen que tener cuidado o sea, ser precavidos, es de no caer en, en estafas que eh, te digan, si veniste o depositame 500 euros depositame 200 euros para reservar una habitación no hagan nunca eso Siempre en persona, bueno, cuando yo voy, te lo reservo. Y si te dice no, entonces no, listo, no, se busca otro. Pero nunca den dinero de su país, hasta, a menos que sean muy conocidos. Otro punto a tener en cuenta para las mujeres, eh, por el tema de seguridad, que no caigan en esa eh, trampa, bueno, ¿no? no caigan en la trampa, de eh, lo pueden llevar... A un lugar que no sirve como a un próximo. ¿Entiendes? Porque muchas veces te van a decir: sí, venía a esta habitación que es muy barata, que eh, insisto, ¿sí? te vamos a dar trabajo acá. Bueno, no viene con el alrededor privado. ¿Quién tiene el mute abierto? Cuando llega acá se encuentra con otra cosa. No mucho cuidado de eso, no hagan nada eh, desde Argentina, fíjense bien acá. Lo, lo tercero es tener varias opciones de habitación, porque si no funciona una, la otra o la otra. ¿Se entiende? Porque no hace que venís a una habitación y después te dice, ah, no, ya la alquilé o no te la puedo alquilar o no era, ni existía. Entonces siempre es bueno tener varias opciones a la hora de venir. Recuerden que van a tomar una decisión que cambia su vida, que va a cambiar su familia. Que van a empezar desde cero y no puede tomar a la ligera eh, el venir de sí me voy para España y listo que Dios me ayude hacerlo así es irresponsable tenés que prepararte pero también entiendo a esas personas que dicen mira pero yo no tengo dinero y no veo la hora de salir de mi país de trabajar porque acá no va más entiendo a esas personas y si son valientes y se arriesgan también pueden venir, no hay problema. Sé que Dios los va a ayudar de una o de otra forma. Creo que no van a tener la misma suerte o la misma condición que el otro que vino preparado. Si hay gente que dice, no importa, yo hubiera sido uno de esos. Si no hubiera tenido nada de dinero, también hubiera venido, porque yo me la sé rebuscar. Yo sé pelearla, yo sé remarla. A mí me la en una selva impenetrable y de alguna forma salgo. ¿Entendés? Porque ese tiene que tener el espíritu de... Pero traten de, de, de, en lo posible, de venir con todas las cosas que necesitan. Eh, lo, otro, lo tercero que tienen que tener cuidado es a las promesas de gente que, que les dice sí, veniste que te prometo trabajo, veniste que te prometo una habitación, veniste que te prometo que vamos a estar juntos. Y cuando llega acá ni siquiera el número te dan no, no te contestan no te bloquearon. Y después te encontrás que estás en la nada. Eso por no haber traído varias opciones. Entonces, tengan cuidado a esas promesas y no se confíen solamente en eso. Julio Sánchez, bueno, quita la palabra. A la hora de, el de elegir una ciudad, ¿para qué? Para tener más oportunidades y más posibilidades de conseguir trabajo, habitación o piso, presten atención. Busquen ciudades grandes, toda España es buena, toda. así que ubica en el lugar que quieran. Barcelona, Alemania, Naragosa, Sevilla, donde ustedes quieran, estoy seguro que todos los que lugares ver, son así saber. como la de Estudio. que son gente buena y hay oportunidades, pero. Diego, a ver si mí, a Sáez sí. le puedes quitar el vídeo, que se ha ido a la calle y lleva el audio puesto encima. Y, no, y te tapa el, el sonido. Les recomiendo que a la hora de elegir una ciudad donde puedan ir a buscar trabajo, primero fíjense que tenga más de 50.000 habitantes. O tal vez si tenés la suerte, yo te digo una excepción, un consejo, no tienes que hacer lo que yo te digo. Un consejo mío, pero que busques de 50.000 para arriba, para poder conseguir más trabajo, eh, más posibilidades de habitación o piso. ¿Me explico? Porque donde hay menos gente, hay menos posibilidad. Donde hay más gente, hay más posibilidad. Muy bien, me gusta. Todos deben desactivar el audio y la cámara. La cámara, si quieren, la pueden dejar, porque se pueden ver ustedes, pero el audio... Bueno, de así aprendemos, Diego. Para el próximo vídeo ya ya me encargaré ¿Seguro? yo del audio. Ya vamos a ir avisando en el grupo para que no eh, no pase esto. No pasa nada. Entonces, eso, ese es otro punto. ¿está? Buscar una ciudad que tenga más de 50.000 habitantes para tener más oportunidades. Porque me ha pasado que me han contactado gente y me dice mira, acá no hay trabajo, no hay nada, y yo digo, ¿por qué no salís de ahí? ¿Por qué no te vas de ahí? Porque, y si hay un lugar que es poco, cambiate de lugar. Si donde yo estoy hoy no hubiera oportunidad, ya me hubiera ido a Madrid, Barcelona, a un lugar donde haya oportunidades. Entonces no se queden en un lugar feliz también. Otro de los casos que me han comentado es que eh, lo están explotando. Dice, hay gente que vinieron acá a trabajar y dice, mira estoy trabajando, mi marido trabaja mucha hora, eh, yo estoy haciendo cosas que no tengo que hacer, me están pagando muy poco, y dice, no sé qué hacer, por favor, si me podés ayudar en algo. Sí, te puedo dar un consejo, digo, andate de ahí, junta todo lo que puedas y andate, nunca te dejes explotar. Si yo estuviera en, en, en el trabajo que estoy, y eh, me estuvieran explotando, al segundo día me voy. No podés dejar que nadie te explote. Diego, Julio Sáenz está por la calle con el audio con el audio puesto. Lo silencio, ya lo silencio yo. Silencio a Julio Sáenz, o sácale, sácale, luego luego no entenderá por qué lo hemos sacado, como pasa en Telegram. Vale, es que vale. está con una moto por la calle y encima con el audio puesto. Pues me parece eso, pero sí. me quite el audio. Vale, vale. ¿Cómo? Julio me dijiste. Julio Sáez. Bueno, ahora parece que se ha callado ya, ya. Sigue si quieres. Sí. Julio, Julio se calló porque si no... A todos los demás se ha el audio. Me encanta. Vale, vale. Puedes seguir, Julio. O sea, diferencia? Diego, perdón. Eh, bueno. Esas son las cosas importantes que tenés que elegir a la hora de elegir para venir acá. Está, eh, bueno, ahora les voy a dar la clase de cómo buscar habitación, cómo buscar eh, empleo en mil anuncios. Es una tontería, pero tal vez hay muchos que no lo saben o no lo hicieron. Lo que yo te voy a enseñar, después lo repetís mil veces y te aseguro que vas a encontrar trabajo, y vas a encontrar habitación o piso. Te lo puedo asegurar. No solamente cuando tengas tiempo. Esto es para los que buscan, buscan y buscan. Y Mil Anuncio, yo lo veo que es una, una aplicación que lo utilizan mucha gente. Hay muchas, yo Shop, eh, Shop Today, eh, no sé qué otra más, bueno, no me acuerdo el otro nombre, pero hay muchas páginas, Facebook y demás. Pero si alguien tiene que buscar o ofrecer trabajo rápido, van a Mil Anuncio. Tiene que ser que esté muy como te puedo decir, que tenga mucha demandas entonces lo publican en todas las eh, otras aplicaciones. Eh, vamos a ir, entonces, ahora yo les voy a mostrar desde mi propio teléfono cómo buscar trabajo. ¿verdad? Ahora vamos. Así que si tienen para tomar nota, fíjense y aprovechen esto. Va. Ahí le estoy compartiendo. Mi, la pantalla de mi teléfono, vamos a entrar a la aplicación Mil Anuncio. Este es un contacto, fíjense que yo, me lo escribieron ayer. Si alguien quiere sacarle una captura o algo, eh, es un alquiler, no me acuerdo si era un piso o una habitación. Yo me, me parece que es un piso por el, por el precio que cobra. Y ahí está el número de teléfono también. Así que si quieren sacarle una captura, ahí se, se los dejo. Y tienen para, para llamar a esa persona, preguntándole si, si tiene a disposición ese piso o habitación. ¿está? Ustedes pueden ver acá, en mi teléfono, todas las publicaciones que tengo. mira Ahora vamos a empezar desde abajo. Todos los que trabajos que buscaba. Que necesita el bañil, necesita, necesita... todo. Ahora vamos a cómo se hace. Miren. Si tenés descargada la aplicación Mil Anuncios, apretás donde dice Empleo. Cuando... Pusiste pues empleo, fíjense que ahí tienen bastante categoría como abogado, administración, arquitecto, arte ingenio, y diseño, pisos cocinero, camarero, comercial, eh, comerciales independientes, construcción, consultores, todo eso que ya ustedes lo deben saber. En mi caso, yo te pongo mi ejemplo. Te pongo mi ejemplo de la construcción. Vamos a poner la construcción A ver, si no funciona, mira. Arriba hay tres puntitos. Arriba, hay tres puntitos, arriba y a la derecha. Hay tres puntos, apretamos ahí, que es para el filtro. Ven que dice empleo, segundo, construcción, y dice en toda España. Si te dice toda España, te vas a saltar por todo lado. Lo que tenés que hacer es buscar un lugar donde querés ir a buscar el trabajo. Mirá todas las provincias que tenés. Álvarez, Alicante, Almeida, Asturias, Aliba, Badajoz. Eh, Monteriares, Barcelona, Burgos Lázquez, todo. Vamos a poner un ejemplo Yo te pongo eh, donde estoy yo ¿eh? Ponemos Toledo Y lo más importante Pongan acá donde dice ofertas Para que solamente le salgan las ofertas de trabajo Ahí ¿Ven? Todas las ofertas que sale? dice Vamos a la primera. ¿Qué dice ahí? Contratamos albañiles, especialistas eh, de ladrillo, tabiques, para la obra en Madrid, comunidad. Eh, comienzo inmediato: contestar en mil anuncios o llamar. También WhatsApp, informe, experiencia y datos profesionales. Esta persona no es una empresa, esta persona es eh, un autónomo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? apretá ahí abajo, a la izquierda y abajo dice mensaje apretás donde ve yo ya le dejé mis eso es viejo si ven la fecha, 11 del 1 eh, fíjense, dice estima de expresa quisiera eh, alguien que le trabaje y tenga mucho conocimiento de experiencia si quieren a alguien que les pueda liderar los grupos de gente, sacar trabajo rápido y bien tengo 23 años de experiencia en la construcción y yo me ofrezco para ese puesto les ofrezco que me prueben una semana para demostrarle lo mencionado. Si no cumplo sus expectativas, esa semana no se las cobro. Entonces, cuando ven eso, te mandan un mensaje y te dice, bueno, señor, ¿me puede pasar su número? Esto se ve que renovaron otra vez eh, la publicación. ¿Está? Entonces, de esa forma se busca trabajos. Vos lo podés buscar en cualquier provincia que quiera. Vamos a pasar ahora a cómo buscar habitación. Así que presten atención ahí. Ahora estamos en empleo. Para buscar habitación tienen que poner en la parte de inmobiliaria. ¿Ven dónde está el punto arriba de empleo? Ponemos inmobiliaria, ahí se cambia todo. ¿En qué provincia? Les vuelvo a decir que en Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza, cualquier lugar. Bueno, apretamos Toledo nosotros. ¿En qué municipio? En todos los municipios, a ver de dónde sale. ¿Desde cuánto quiere pagar una habitación? Por ejemplo, pones un precio, 100 como mínimo, y eh, 250 como máximo. Y solamente ponen en el, en el medio que dice ofertas, y también aprieta acá en el medio que sean particulares, no por inmobiliarios. Gente eh, que traten con los mismos dueños del piso. Ofertas y particular. Aprietan abajo donde dice filtro. Y ahí les salen todas las oportunidades de, de pisos. Miren el precio de, los, de las habitaciones. Miren, 100, 170, 130, 150, 200 en, en Talavera de la Reina, donde estoy yo, eh, 180 donde estoy yo también. Hay muchísimos, entonces vamos a poner por ejemplo a ver dónde está Talavera. Acá, Talavera, no. apretamos ahí. Ahí se ve la habitación, el lugar, el baño, todo lo que tenés a disposición cuando alquiles esa habitación. Está abajo, dice Avenida Francisco Aguirre. Hola, alquilo de la habitación disponible. Eh, dos disponibles que hay para elegir, hermoso gran piso de cuatro habitaciones, lavadero, totalmente equipado, cocina grande, living, sillón, grande, balcón, y muy linda vista, dos baños muy grandes. Las habitaciones son grandes, con armario, mesa de luz, veladores, cama doble, ventana, al exterior con doble vidrio y calefacción. Se encuentra a dos cuadras del Mercadona, del Aldi, eh, también hay una muy cerca eh, es familia ahorra más, farmacia, bares, etc. Así hay de todo. Acá el piso se encuentra sobre la avenida Francisco Aguirre. Bueno, ahí te pone todos los detalle. Perdón, vamos a seguir leyendo. Disponible el ascensor, está equipado con calefacción, gas natural y aire acondicionado. Se puede llegar caminando al Corte Inglés y la estación de tren de Talavera. Precio 200 eh, por habitación, incluye impuestos municipales, seguro, gasto y comodidad. Requisito Persona trabajadora, con nómina vigente, no fume, que no le guste la mascota, estadía mínima, seis meses. Y un mes de fianza. O sea que si vos quisieras alquilar esta habitación, tenés que tener 400 euros y tener una hermosa habitación. Mira, Muy bien. Bueno, de esa forma, es como se busca eh, habitación. Siguiente paso, uno quiere buscar eh, pisos. Soy una familia que tengo... Somos cinco, como en mi casa. Entonces, ¿qué buscamos? Vivienda. ¿Ven donde dice todo inmobiliaria, vamos a vivienda. ¿Todas las viviendas? No. Yo quiero un piso. Allá abajo es todo vivienda, casas rurales, alquiler de vacaciones, pisos. Vale. Eh, ¿Y en qué lugar, en qué provincia querés? Yo elegí Toledo. ¿Qué municipio? Todo. ¿Cuánto querés pagar por un piso? Por ejemplo, mínimo... Vamos a poner 250 y máximo ponemos 400. Solamente quiero oferta y solamente quiero particulares. Apretamos abajo de todo donde dice filtro y ahí te sale. En Talavera la reina con una habitación. Eh, esta de 400 con dos habitaciones miren qué linda casa, toda amoblada, solamente tenés que venir, no tenés que estar pensando en comprar sofá, televisor, mesa, cama, no tenés que comprar nada, está todo, solamente te traes la ropa y ya tenés una habitación de eh, 400 euros, a ver cuánto pide. Tiene dormitorio, papá, papá. se alquila por temporada, bueno, esta se ve que está muy linda, y se alquila solo por temporadas cortas. Pero bueno, uno puede buscar así como esto muchas cosas más. Bueno, eh, en este caso, esto es lo que tenía para darle. Genial. Tenía genial quería mostrarles todo esto. Activo otra vez la cámara. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí. Genial, Diego. Vale. Te están preguntando, vale. veo dos, dos, que te han pues levantado la mano. Si da tiempo. Sí. Luego las preguntas sí, sí, del sí. chat, Prilines, las preguntas del chat luego las imprimo y ahora en Instagram, vale. luego hablamos del virus, en el vivo de Instagram que lo hacemos después de esto, ¿vale? ¿vale? Prilines, vale. y el próximo sí. vídeo ya arreglamos lo del audio. Para que todas las clases Había uno con un perro que decían que ya había encontrado sí. trabajo, el del perro. <risa> con todo <risa> mi cariño a los perros. Bueno. Kisi está aquí, pero está. Chas, bueno. está te dejo, Diego, que acabe bueno. la clase antes de que sea, vaya el tiempo. Bueno, bueno, eh, entonces, el otro punto que siempre preguntan, ¿desde qué edad se consigue el trabajo? No hay límite de edad, mientras esté bien de salud, y si tenés el 50, eh, tenés... Perdón, hemos... Luis... Sí, sí, no, estás bien, Diego, sigue así, sigue en a vertical, me, no pasa nada. Sí, sí, no, Pensé pero no pasa sería... nada, no te preocupes, Si los de YouTube lo ven igual, no pasa nada, lo que importa vale. es la información tan valiosa que nos estás dando sí. en estos momentos y, y los temas técnicos, pues mira, no pasa nada, y se te ve muy bien, vale. ¿eh? o sea, que muy bien, puedes continuar, bueno, bueno, Diego. Decía, la, la edad que uno tiene que tener, o sea, edad no hay límite, puede tener 60 años y si sabes hacer el trabajo bien, te aseguro que acá buscan gente que tenga experiencia. No importa el rubro que sea, si sos peluquero, camarero, si sos chofer, si sos albañil, de lo que sea. Si tenés experiencia, acá vas a conseguir trabajo. Les digo, desde mi punto de vista, hay mucho trabajo para todos. El tema es que eh, la gente no lo... No, no sé, ¿cómo te puedo decir? Hay gente, como le dije en el otro video, que pasan hace más de dos años o tres años que están aquí, y no encuentran. ¿Por qué? Porque será que no lo van a buscar. ¿Cómo en dos años no vas a encontrar un trabajo? Eh, españoles que viven, están aquí también, dicen: No, esto está mal, no esto es difícil. Y yo me fijo en todos los anuncios siempre para comprobar, eh, eh, para comprobar que hay trabajo y hay mucho trabajo. He puesto para trabajar de camarero y ya me han llamado tres para que yo vaya yo a trabajar de camarero. Por eso les decía que tal vez se agarren un trabajo a la noche, pero veo hasta dónde me da el cuerpo eh, y uno lo puede hacer. Ahora, me van a decir muchos, bueno, dámelo a mí ese trabajo, o, o, o decirle que voy yo. Yo lo que puedo hacer es pasarle el contacto y que hablen. Yo no, le, no, no les puedo mandar con esa persona diciendo, sí, Diego, me manda que, para que tengan trabajo. ¿no? Así que recuerden, todas las personas, no hay límite de edad, si estás sano, si tenés buena salud, eh, podés conseguir trabajo, me han preguntado ingenieros, eh, enfermeros eh, peluqueros, eh, mecánicos, choferes eh, carpinteros también, gente de pladur de todos los oficios me han preguntado y te puedo decir que hay trabajo incluso donde yo estoy hay trabajo y podés conseguir en, en todos los pueblos yo diría de mi propia experiencia mayor de 50.000 personas, así que si no te fijes por la edad que tenga, porque algunos dicen, no, yo ya estoy grande, no, no puedo ir para allá, porque muchos me lo han dicho en, en Argentina, que no vienen aquí porque ya tienen eh, una edad eh, avanzada y no van a conseguir trabajo. Que son los que más posibilidades tienen porque tienen muchísima experiencia. Eh, bueno, esto es todo lo que yo les quería compartir, espero que les sirva y que puedan eh, aprovecharlo. Si van a venir, vengan a cumplir su sueño. Yo sé que el que viene a España es porque quiere tener un buen trabajo, una buena casa y una calidad de vida. Y seguridad, sobre todo. Quieren sentirse seguros que nadie lo estafe. Aquí la gente son educada, eh, son buena, son amables, no conocen las malas palabras, grosería, todo lo que sabemos los latinos. Eh, pues imagínense, yo vengo de Argentina, que ahí somos boca sucia, pero demás, o sea, no todos, pero la mayoría, digo. Entonces, aquí te acostumbras a que son educados, y si vos sos una persona educada, sos una persona buena, que tal vez donde vos estás viviendo te sentís como que sos un sapo de otro charco, cuando vengas acá vas a encajar bien. Así que te recomiendo este lugar, España, como un lugar eh, muy agradable y confiable para venir a comenzar desde cero. Yo vine acá con nada, con, desde cero y dentro de unos meses ya le voy a mostrar eh, de qué forma estoy viviendo, le voy a mostrar la casa donde voy a estar viviendo, le voy a mostrar a toda mi familia, que son el motor por el cual uno eh, quiere hacer todo lo que está haciendo. Así que bueno, Fislin, gracias Luis por darme la oportunidad de volver a hablar otra vez y de poder ayudar, mi intención es esa, inspirar y no impresionar a nadie, porque yo me podría haber quedado en la casa tranquilo y que tengo que andar haciendo video o contestando mensajes otro mensaje que quiero dar yo les recomiendo a todos los PRIXLINERS que vienen y que están acá en España, gracias a que Luis hizo este canal y toda la información que él da que sean agradecidos y que también compartan la información así como la estoy haciendo yo compartanla porque sé que han venido muchísimas personas confiados y seguro gracias a toda la información que recaudaron en el canal de PRIXLINERS y en Telegram, entonces cuando vienen, miren, imagínense si, si cada uno de nosotros hacemos una nota con Luis, Luis es llena de, de notas, de toda la semana la agenda llena de, de tantas personas eh, que agradecerían a Dios primero y después a Luis por permitirnos eh, tener ese conocimiento que él está dando. Así sí, no, no venir solos, no ¿verdad, Diego? No venir solos como veníais antiguamente. Si yo lo único que hago es claro, poneros claro. en contacto entre todos vosotros, y lo que está diciendo sí. Diego es muy valioso. Todos tenéis que hacer con él. No vale solo antes de venir y luego ya me pierdo aquí por España, que algún caso sí. hay, los Venus. Lo, lo más Han venido tiene que ser como Diego. Personas. Perdona, Diego, dime. Dinos. Han venido muchísimas personas junto conmigo, o sea, una semana antes que yo y una semana después que yo. Que yo he estado en contacto con ellos y desaparecieron, se borraron hasta del grupo, eh, ni siquiera para agradecer decir gracias. Pues, pues sabes lo que, que te digo, es que contigo. eso al final va a ser peor para ellos, porque los primeros vamos a seguir. Acabamos de llegar hoy a los 3.000 en Telegram, en, en YouTube La somos cuarenta y tantos mil, en Instagram sí. somos 17.000. Todo eso es una base de conocimiento, no solo para venir a España, sino ahora cuando uno esté en España, pues para trabajar. O por ejemplo ahora con el virus, claro. ahora vamos a hablar en sí. el virus entre todos en Instagram vale. vamos que, uh -huh. que eso se lo pierden pero son lo menos igual que ahora mira como sí, sí, todo sí, sí, el mundo sí. ha puesto su mute en bajo o sea yo estoy muy agradecido con vosotros esto es una inteligencia colectiva y tenéis que tomar todos ejemplo de Diego cuando venís contar las experiencias como muchos hacéis ¿eh? que también todo hay Exacto. que decirlo muchos hacen sí, sí, sí, hay muchos que lo cuentan pero la mayoría sí. eh, no sé si la mayoría perdón eh, hay personas que hay se hay gente por ahí que desaparece uno. luego sí Desaparece. No como, como si hubiera hecho algo malo, que aquí todo lo que os damos es emigración responsable, positiva y legal. Lo que sí os damos claro, la información sí, para no sí. caer en los bulos. Claro, claro, exactamente. Sí, sí, sí. De que sí, cuando tú vienes acá, sabes que hay gente esperándote. Cuando vos mirás YouTube, yo ya me... tenés que para no un canal. Estar ahí, mirá, cuando estén viniendo acá, le digo, mandamos un mensaje, no voy a ir a recibirlo al aeropuerto, ni voy a estar ahí. Pero sí va a contar con un apoyo de decir, sí, muy bien, bienvenido acá, te felicito, dale. Eh, y en los que podamos ayudarlo de información, claro, claro que sí. Uno no se dedica, no está todo el día con todas las personas, pero desde acá, hacemos compañía y seguro que entre todos. Eh, nos podemos ayudar para en, en caso de que tenga que conseguir habitación y, y, y, y Diego yo te quiero agradecer la idea esta que has tenido de hacer esto en Zoom lo vamos a seguir haciendo contigo y con más personas esto de estas reuniones ya me encargaré yo del sonido de que no se ponga alguno ahí a hablar y que nos interrumpe toda la reunión ya eso eso ya no vuelve a pasar hemos aprendido queremos darle las gracias a Diego que ha sido quien ha quien ha tenido esta buena idea vale os vamos. invito a todos los que veáis el vídeo a que os metáis al, al grupo de telegram ahí tenéis para participar en las siguientes reuniones que haremos así en vivo siempre está bien, está bien. siempre emiten en vivo Luis, y vosotros son los pregunta y dime, diego, perdona es que hay alguien que está ahí hablando no sé quién será pero ya en el próximo vídeo no vuelva a pasar esto dime diego respondemos una pregunta y y, y terminamos vale. vamos al chat a ver qué dice responde las las tienes tú ahí las preguntas no yo las del chat Diego, tú después... las paso luego vale eh, porque no sé cuánto vamos de tiempo a los 40 minutos esto se va a cortar Diego, ya, ya lo vale vale sí ya en un ratito se corta estamos a 21, bueno, si a 40, Se corta, estamos. ya sabemos que ha sido por zoom vale ya el próximo lo haremos mejor pero era lo queríamos hacer porque se aprende las cosas haciéndolas vale Mira, vale, y, y vamos para Vale, vale. Sí, no, no voy, hay... voy, dice. Tranquilo. Eh, Ruth Sand, dice, ya de, eh, yo tengo una duda, ¿cómo armo el currículum si tengo ¿cuál? número telefónico de allá? Si no tengo número ¿Qué? telefónico de allá, no podré llamar. Lo que se hace cuando no tenés el número telefónico, no pongan el número, ese detalle me faltó. No pongan su número de, de origen. Pongan su experiencia y lo que saben hacer. Después la empresa lo van a contactar y ahí le dan su verdadero número. Siguiente, dice, ¿hay trabajo de gasista? Sí, hay un montón de trabajo de gasista. El tema es que no solamente se dedican a gasista, el que es plomero también te hace un poco de, de trabajo de albañilería. Tienen que estar dispuestos a trabajar de todo. Eh, muchos me han preguntado, diciendo, ¿se puede trabajar de peón eh, creyendo...? que trabajan como peón como trabajábamos en Argentina. Yo el peón mío a veces lo tenía una hora o dos parados a lo mío sin hacer nada. Acá no. Tenés que trabajar. Si sos peón, tenés que saber eh, poner un cerámico, tenés que saber hacer un parche, tenés que saber ayudar a colocar una puerta. No podés no saber nada. Así que tenés que ser muy experimentado para ser peón. Yo me voy a comprar un parado del muy bien, deprendan un de conocimiento, de cuál es la mejor opción para crear el mundo de la telefónica de España. Después te lo que dice Luis, eso. Pero que eso no Hola. Me dijo que solo podía estudiar algo referente a la carrera que estudie. Soy contador y ahí veo. Eso, Luis, ¿sabía algo sobre eso? Sí, de cuál es que estaba leyendo las preguntas del chat de YouTube. Dice. Hola, Implica me dijo que solo podía estudiar algo que... De... Eso no es así. Implica está informando mal y lo digo claro. Cuando tenéis con la visa de estudiante podéis estudiar un curso superior de lo que hayáis estudiado en vuestro país, que es lo que quiere venderos Implica. Ellos quieren venderos el curso más caro. Pero, por ejemplo, uno que ha estudiado, por ejemplo, telecomunicaciones y quiere venirse con la visa de estudios a España a estudiar un curso básico de cocina. Pues claro uh -huh. que puede venir puede a estudiar un curso básico de cocina que es mucho más barato. Lo que pasa es que más de un priliner me ha dicho que implica, le dice que no, que no. Que tiene que ser siempre un vale, curso superior vale, y de lo que ya se estudia. Claro, pues claro. eso no es así, Prilines, ¿Vale? Ay, que bien, sepáis. No. La ley dice que podéis siempre estudiar escondido. cualquier curso que no, lleve a la obtención no, de un diploma. No sé quién no, tiene el audio puesto. Esto no vuelve a pasar, ¿eh? Luego los que no, os no, echan no, pues, los no, pues, administradores, no, pues, pues, que hacen muy bien. De Telegram, no digáis por qué es. Porque, Jorge Dos Santos tiene. Ahora lo silenciamos, Jorge. Listo. Ya está silenciado. ¿Quién era? ¿Quién era que tomó nota? ¿Quién era el del audio? Jorge Los Santos, pero vale, se ve que es un Jorge así Los Santos, porque... luego, si la próxima de reunión de Zoom no puedes entrar, no digas que no sabes por qué ha sido, ¿eh? No lo voy a por hacer, supuesto, eh, pero que sirva bien. de ejemplo. Muy bien, Luis. Perdón. Bueno, Diego. Esta le diga, miren, disculpen por los lo inconvenientes, por las cosas que tal vez salieron, no salieron como esperado. pero tratamos de hacer lo mejor para poder eh, enseñar. De forma personal, porque ¿Sí? es como que yo te muestro mi tenemos Y ya vieron cómo te besa eh, la aplicación de mi anuncio Después veanlo en el video de YouTube con Luis. ¿Sí? Así que bueno, Luis. Perfecto, Diego. Escucha, todo? te agradecemos mucho la clase que nos has dado. Hemos estado en vivo en YouTube también a la vez, en, en Periscope, en Twitter. vale Agradezco a todos los que os habéis descargado la aplicación de Zoom y habéis estado aquí y también incluso a los que habéis metido ruido de fondo, pero bueno, eso es una cosa técnica que ya la próxima vez pondré yo aquí un botón para que cuando esté hablando el ponente, la audiencia aunque hable no se meta el ruido, pero exactamente, exactamente, pero vamos que de todo, de todo se aprende ¿vale? Agradezco a todos los que han estado en el vivo en YouTube agradezco también a los que lo vais a ver luego este vídeo, los que todavía no estáis suscritos suscribiros con campanita que siempre emitimos en directo, Preline no graba emite en directo y una, cosa, y una cosa sí. muy importante, ponerle un like si os ha gustado, muy importante el like, ¿vale? Y decírselo sí, sí. a personas que todavía quieren tra encontrar trabajo y no nos conocen, Exacto. ¿vale? Esto uh -huh. es inteligencia colectiva, cuanto más seamos mejor, ¿vale? La Por idea sumo. es que el grupo crezca cuanto más mejor, lo hacéis vosotros Y os damos toda la información y todo de forma gratuita, yo lo hago de forma altruista ¿eh? Y cuando traigo un abogado, también Claro, luego los negocios que tengáis con el abogado o con cualquier otro invitado, eso ya es cosa vuestra, ¿vale? Pero yo ahí no entro para sí, nada, por los por. ¿vale? Que os agradezco mucho a todos y, y en especial a Diego, que es quien ha estado bueno, aquí, que nos ha dado una clase práctica porque él llegó a España, llegó a España un lunes y el martes estaba trabajando. ¿Cómo hizo eso Diego? Pues porque hizo lo que os acaba de explicar, ¿vale? Exactamente, mucha repetición, mucha repetición, repetición, no quedarse quieto. Eh, buscar en todas las aplicaciones, en los Facebook, en el Instagram, en, en todas las aplicaciones que hay, con respecto a trabajo y empleo. No se queden solo con una sola cosa. No puedes venir a España y, y decir, empezar a buscar acá. Empieza a buscarlo desde tu país. Si estás en esa obligación de salir porque ya no da más, bueno, ven y que Dios te ayude. Ese sí que Dios te ayude. <risa> Tiene mucho valor lo que nos has compartido diego en serio esperamos contar contigo diego es una persona ejemplar él ha venido aquí y no se ha olvidado de los prilines. él ha venido aquí él está trabajando tiene una buena vivienda ¿eh? y os sigue ayudando ese ejemplo ese ejemplo es el que tiene que cundir no hay que ser egoístas luego diego te aseguro que eso te va a volver de una forma de otra te va a volver está clarísimo Muchos lo me preguntan a mí que por qué de hago de... esto, pues por lo mismo, no me cuesta nada hacerlo, igual que a ti no te ha costado nada, hombre, nos cuesta algo, pero la satisfacción no, no, no, es para mayor. Nada. Para nada, para nada. Eh, es un agradecimiento y pensé, eh, porque vos imagínate cómo inspirás a otro, eh, muchas personas me han escrito diciendo gracias porque vi tu video y me dio fuerza, vi tu video y, y bueno, estamos, me siento más seguro ahora. Bueno, eh, es... Es para que esa era la idea, inspirar confianza y ánimo. No le estamos diciendo eh, tontería, estoy diciendo la verdad y lo que veo. Si vos escuchás a una persona que es negativa y que tiene, eh, no tiene una buena actitud, ¿qué te va a decir esa persona? No, mira llegué, es medio jodido, está feo, y más con esto de coronavirus, bueno, no se puede. No, yo no solamente soy positivo, sino soy realista también y veo... Eh, las cosas como son. Entonces, eso es lo que yo le quiero transmitir, la verdad. Por, por, por cierto, Diego, ahora que han mencionado al famoso virus, tú lo tienes, creemos, ¿verdad? Pero ahí estás trabajando. Ahora en Instagram, en el vivo de Instagram, hablamos del virus. Tú está, me has estado exactamente, comentando, exactamente. no se puede decir, ¿no? Mira, yo, yo le voy a comentar, eh, acá en la zona donde estoy, hace unos cuatro días más o menos, vino como un, no sé, una ola, un viento, y se apestaron todos. Están todos con tos, con congestión. Eh, algunos con fiebre eh, la, la, realmente o se está pasando por aquí, por España y bueno, a mí en mi caso me ha agarrado solamente picazón de garganta y congestión nada más que eso, hace dos días ya hoy estoy muy bien nada, nada que vea lo que era otro día que no podía casi ni respirar porque estaba la nariz tapada, pero ahora estoy muy bien ustedes me escuchen, me ven gracias a Dios estoy muy bien perfecto Diego que, ¿sí? les mando un fuerte abrazo y saludo a Luis. Y como Luis dice, suscríbanse y pónganle en like. Y compártenselo a las personas que quieran venir aquí. ¿Saben? Muchísimas gracias Diego. Haremos más clases si tú quieres. Muchas gracias también por la idea que Con has tenido. Gusto. El que no tenga este en Telegram, debajo de todos los vídeos, dejo el enlace en Telegram y ahí os explicamos cómo participar aquí, como todos vosotros habéis hecho. Ah, eh, y, y nada, que muchas gracias. Y, y bueno, y ahora en media hora en Instagram hablamos si queréis de lo del virus, que como yo estoy aquí en Madrid, vale. pero vamos, ya veis que Diego vale. está ahí perfectamente sano, el amigo. Exactamente. Mucha, muchas gracias nuevamente, Diego. Muchas gracias Nos a vemos, todos. Termina la transmisión. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Adiós a todos, amigos. Adiós, chao.